Recuerde que usted nos puede ver en el mundo entero, Telenor Condeo, Facebook, Telenor Condeo, Instagram. Un saludo a mi hermano allá en New York. Andy Camilo, a mi sobrina y a toda la familia allá. Un saludo y un abrazo mío personal. Nuestro hermano Andy Camilo, el Marco Jordan. De San Francisco, Macorís. Le gusta el baquebora a Andy. Andy es nosotros, nuestro hermano que nos apoyó desde que empezamos la pandemia hace un año. Estuvo presente ahí, tanto llamando, ayudando a los más necesitados. Un abrazo, te quiero mucho, Andy. Mío personal, es parte del Kililín también. Para lo que no entiende, Kililín es la palabra que sustituyó el teteo, para que usted esté claro. Vamos para allá, un kililín que hay. Ya usted sabe lo que es. Seguimos con más informaciones y es que el COVID-19 le ha dado duro a los famosos. La pandemia COVID-19 sigue demostrando a la gente que todavía no se ha ido. Y prueba de ello es que varias figuras de la farándula local y sus familiares han dado positivo al virus. El merenguero Manny Cruz reveló hoy que aunque los pulmones de su esposa, Jerry Peguedo, han mejorado un poco, ella continúa en un cuadro delicado de salud, por lo que pidió que continúen orando. Fue el pasado martes, cuando Cruz hizo parte, particip, hizo de, a sus seguidores de la situación en que atravesaba su mujer, quien tuvo que entrar a cirugía de emergencia, donde realizaron una cesárea y que gracias a Dios todo salió bien y la pequeña Montserrat ha evolucionado perfectamente. La periodista Diana Lora informó que el COVID-19 llegó a su hogar y que tanto ella como sus dos hijos han dado positivo al virus. Hasta el momento se encuentra bien y los niños están asintomáticos. Hace unos días, la comunicadora María Cela Álvarez, quien trabaja con Lora, también resultó positiva al virus junto a su hija. Por último, la comunicadora dominicana Pamela Suet reveló que luego de varios días sintiéndose mal de salud y pensando que eran los efectos secundarios de la vacuna que se aplicó la semana pasada en Estados Unidos, resulta que tiene el COVID-19. A través de un, vi un video, Suet explicó que desde hace varios días no se sentía en óptimas condiciones luego de realizarse varias pruebas. Salió positiva al virus. Pamela Suez se colocó la vacuna. Pero que parece que la, lo tenía el COVID cuando se colocó la vacuna. Porque o, si usted... No, no, porque si usted se vacuna, usted no puede darle... O, o le da el COVID. Se le da el COVID, pero no... O sea, no presenta... inyectan el COVID. Los muchachos saben mucho. ¿Eh? La vacuna es para que no le dé tan fuerte Para que no peligre Para que el cuerpo lo asimile, para cuerpo lo asimile. Ok Para crear los anticuerpos ¿Eh? Deben vacunarse Señores Vamos a hacer un llamado Todo aquel que le toque su vacuna Tiene que hacerlo Tiene que vacunarse Por el bien de todos y por el bien suyo Recuerda que su vida está primero Y la de su familia ¿Eh? Tiene que vacunarse cuando le toque, ya si usted llevó a su abuelito, su abuelita, tiene que vacunarla sí. o vacunarlo. la Claro, la gente claro, claro, los famosos han salido más afectados en Semana Santa para acá. Sí. Con el COVID-19. Hay personas también que no lo publican, que se quedan callados, tranquilos en su casa, pero tienen el COVID. Porque seguro no, no, no le da urso, Sí, no, no, le da, le dan una gripecita. Eh, pero da duro. Claro, y se quedan tranquilitos en su casa, pero debemos, porque hay muchas personas que creen que esto se ha ido. Y no es así. Debemos mantenernos vigilantes a lo que es el COVID-19. ¿Eh? Sí, el presidente de salud pública también puede buscarme para cualquier anuncio, porque tú ves, ¡Vacúnate! ¡Oh! ¿Tú ¿Sabes cómo eh? Porque papi Juan, estamos ya. ¿Eh? Claro. Un ginger, atención. ¿Eh? Atención, salud pública, póngame a picotear ahí a mí. Vacúnate, que es. O, o, óyelo ahí, óyelo ahí. Hola, yo soy Papá Tarima. Te invito a que te ponga ¡ah! tu vacuna. ¿Tú ¿No entiendes? Pero, usted no pone. ¿eh? COVID-19, protégete. ¿Tú ¿no entiendes? Salgamos juntos de ¡Ay! Nos abrazamos, ahí nos engreamos, caigamos un niño. Pero pongan a uno a picar. Ah, hey. Ricardito ten esto. Atención a los publicitarios de salud pública. En el motor mío. Atención relaciones públicas. Luis Rosario. El doctor Luis Rosario. Vamos a hacer un ginger con papá Tarima para que los tigres se vacunen. Claro, vacunate, vacunate, vacunate. Ah, vacunate, vacunate, vacunate. Ah. No quieren hacer nada con uno, ¿eh? De una vez pegado. Un mes más el toque de queda se mantiene. Igual. De la no, igual. Semana, igual. Se igual se mantiene hasta el 16 de mayo. Lo dijo el comandante. Nuestro hermano y amigo Luisito. Y si Luis Abinader. Sí, la gente coja el kililín y, y eso, o sea, vuelta en los barrios. Vamos a seguir igualito. Ya. ¿O no, mi flaco? Tú para que te saben, como yo estoy a pie 14 veces de camión. Claro, no, ¿no? para eso que quiere. candajo le tiró de aire un día. ¡Oh! Yo, ¡eh, ¡Flaco, ve! ¿Qué es de nosotros, señores? Ni siquiera te deja hablar. Usted está frente. No, usted está. No, porque de una vez para arriba.